...y sobre todo también... ...la gente no quiere muros... ...ni quiere pasarelas... ...aquí vemos esta monstruosidad... ...de pasarela... ...que sigue avanzando... ...las escaleras en el lado norte... ...ya están puestas... ...esto es... ...aberrante, denigrante... ...indignante, es terrible, es vergonzoso... ...lo que están haciendo... ...además... ...con dinero público, con dinero de todos, eh... ...matar con dinero público... ...esto es un cepo, esto es un cepo humano... ...aquí, tener en cuenta que está construido sobre una acequia... ...es decir, abajo está hueco... ...por tanto... ...por tanto esa pastarela es muy insegura... ...lo que ya está denunciado... ...lo que ya está denunciado... Aquí tenemos a la gente, otra noche más, los viaquingos y la gente cantando... No sé si va a hablar Joaquín, no lo sé. Si me entero, os lo comento. Si toco la trompeta... ...197 días ¿eh? ...197 días... ...en contra de este muro... ...como siempre... ...la policía... ...a cada lado de las vías... ...siempre... ...a un lado... ...la gente... ...al otro lado... ...los agentes... ...y siguen construyendo... ...la pasarela... ...siguen construyendo el muro... ...no hacen caso alguno... ...no hacen caso alguno de la gente... ...ahora comenta por aquí los viaquingos... ...que van a tocar resistiré... ...no hacen caso alguno de la gente... ...pero la gente no se rinde... ...la gente no se rinde... ...la protesta cuanto más tiempo lleve... ...cuanto más tiempo lleve... ...más prueba... ...más prueba... ...de lo salvaje... ...de lo salvaje, de lo... ...inhumano... ...que es obligar... ...a la gente a ser encerrada en su propio barrio... ...a ser encerrada en su propio barrio... ...a dejarle, aparte de la familia, al otro lado del muro... ...a dejarle colegios, hospitales... ...institutos, comercios, centro de salud... Del otro lado de la ciudad. Y aquí, pues sí, aquí estamos para contarlo diariamente. Y muchas gracias por difundirlo. Fundamentalmente es importante difundir, ¿eh? Yo cumplo una parte, pero hay que difundirlo. Saludos, Inma, Alejandro, Carmen, Ivana, Mari, Mercedes, Ana, José Luis, Gregorio, José y a tantísimas personas que estés ahí en estos momentos en directo. Vamos, hay que resistir, ¿eh? Hay que resistir, vamos a resistir, vamos. Carmen de Cataluña. Vamos a resistir, ¿eh? Hay que resistir. Vamos. ...resistiremos, eh, andaban... ...am la lluita, andaban... ...así es, resistiremos, eh... ...con Murcia se han equivocado, con Murcia se han equivocado... ...Marisa, muchas gracias, Marisa... ...y una noche más, eh, 197... Inma desde Alicante... ...otra de las protagonistas de esta revuelta de la huerta... ...nuestra Inma. ...con Murcia... ...con Murcia se han equivocado... ...eso... ...eso cada día es, está más claro eh... ...quien no lo tuviera claro... ...lo está teniendo claro... ...pueden negar la evidencia... ...pero es que la evidencia ya dura... ...197 días seguidos... ...Rocío... ...Carlos, Laura... ...nuestros viajingos. ...buenas noches... ...de Pilindra... molta fuerza molta fuerza de belendra aquí los viaquincos hoy amenizando esta un ni... de tuita otra noche de lucha es que son 197 noches ¿eh? son 197 ahora ya bueno se está acercando el buen tiempo ¿Eh? aquí la lucha va a continuar, Murcia va a resistir, y ya puede haber más presencia, menos policial, que la gente aguanta, pese a que están construyendo el muro, ¿eh? Desde Camonal Burgos, ánimo. Muchas gracias, José Luis. Todo este mensaje luego también lo van leyendo los vecinos, las vecinas de aquí, es muy importante todo mensaje de apoyo. Muros no, muros no en Murcia, en España en 2018, muros no. Aquí tenemos a Juani, su nieto Álvaro, a Charo, Aquí la gente, Magdalena. Ahí está Juani, con su nieto Álvaro, Charo, con su nieta Lucía, se conecta también de Imperisco. cada noche aquí Teresa, Joaquín, Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma, afectados por la hipoteca, ahí con su muleta, con Valiciente, y luchando, eh. Los vikingos, los vikingos de las vías. Bueno, esto. Saluda a Charo, José, José. Venga. Desde Mayor Muros, no. Y os llaman radicales, sí. Radicales libres. Seremos. Aquí nos han llamado terroristas de todo, de todo, que si lo siguiente iba a ser el tiro en la nuca. Nos, nos, nos han dicho, ¿eh? Imagínate, imagínate. Charo, te saluda por aquí José. ¿Eh? Pues no lo sé, puede ser, ¿no? José, José Nico. ¿Sí? ¿Es él, no? ...ahí está... ...claro digo yo, a, a ver si es, es... Pepe o no... ...sí, sí... ...eh, claro... ...y aquí... ...Álvaro, ¿no?... ...Álvaro... ...sí, aquí... No, un, un, ...un concejal... ...que luego pues... ...le filtraron... ...le filtraron unas declaraciones que hizo... ...agente de su partido... ...donde demostraba la red clientelar... ...que tiene montado el Partido Popular en Murcia... ...para conseguir votos... ...y después de, un, de una protesta... ...frente a su casa... ...porque la marcha pasaba por ahí... ...dijo que... ...le habían hecho un escrache muy violento... ...y que si lo siguiente... ...iba a ser el tiro en la nuca... ...va así... Pero ...por eso la gente ha salido a la calle... ...a decir que basta de corruptos... ...basta de tener aeropuertos vacíos... ...una autovía que acaba en un bancal de limonero, ...un helipuerto en un hospital... ...que ni se ha podido inaugurar... ...porque de hacerlo... ...de posarse un helicóptero... ...se derrumbaría el techo del hospital... ...y la gente dice que... ...eso de que el tren vaya por arriba... ...no, estaba escrito que por abajo... ...y ese muro no se va a hacer... ...como están cantando ahora... ...no... ...muros no... ...¿dónde están los dineritos? ...que habían pasoterrar... ...como están cantando ahora... ...¿dónde está...? canciones que van a quedar en la historia de Murcia este folclore que a ver qué nombre tiene folclore de los corruptos, ¿no? Porque comisiones se está hablando, ¿dónde está el dinerito? Folclore de la dignidad también puede ser. ...no queremos que hagan muros, escalera ni ascensor... Oh, somos todos. ...no queremos división... ...no queremos división... ...se puede decir... ...se puede decir... ...alto, claro... ...pero de manera más amena y divertida... Y durante tantísimos días... ...difícilmente... ...difícilmente... ...aquí las viaquingas, los viaquingos... Raquel, dime Sí, sí, claro Ya me has hecho una pregunta Me puedes hacer otra segunda Vamos se perdido Los viajigos. Pues están Raquel diseñando el ayuntamiento un plan, un plan de accesibilidad municipal y la pregunta es esa: ¿Cómo es posible que un plan de, de accesibilidad municipal contemple un muro que está dividiendo y partiendo la ciudad en dos? En principio, para personas con movilidad reducida habrá unos ascensores. El problema está que esos ascensores El problema está que esos ascensores, parece ser que la estructura de uno de ellos tiene que ir dentro de una acequia. O sea, es muy chapucero, muy chapucero. Y luego, que esos ascensores funcionen, aparte, una persona de movilidad reducida tampoco se va a subir sola en un ascensor, ¿no? Que a ver, que lo pueda hacer, pero en un ascensor como este... ...construido una pasarela de manera tan chapucera... ...hay gente que no tiene movilidad reducida... ...y se está negando a usar la pasarela... ...y a usar los ascensores... ...en el caso de que lo ponga. Así es... ...debajo de todos los furgones de la policía... ...de la pasarela... ...hay varias acequias... ...hay varias acequias... No muros. no muros no, no muros no, no, muros no. no, muros no, no. No, no, muros, no ya casi dos días, comenta, Sase, a la distancia. Ah, eso iba a decir yo. Digo, ¿dos días de qué? Igual me estás comentando otra cosa. Raquel, ¿desde dónde te conectas? Me lo dijiste el. No, no lo dijiste el otro día, recuérdanoslo. ¿Desde qué barrio de Barcelona? ...casi 200 días... ...el viernes 200 días... ...haremos aquí algo especial... ¿Eh? ...haremos algo especial... ...vamos a ver qué... ...pero algo especial ahora. ...200 días a la calle, eh... ...200 días... ...de Barcelona sí, pero de... de, de, de qué de barrio... ...Benvingut de Nou... ...Observatorio... Ah, de, ...ah, sí, es verdad... ...que dijiste ese el otro día que había... ...una población cerca de... ...de Mollet... ...o sea que había no... <risa> ...hay muchas... ...que te conectabas desde allí, desde San Fost... ...eso es, desde San Fost... ...así es... ...pues sí, llevamos 197... ...cerca de 200, eh... ...ojo, cada día, eh... ...cada día... ...ahora ya está volviendo a, a ser de día... ...cuando comienza esto... ...pero aquí, en la profunda noche... ...desde Alicante también... ...es importante que, que también... vayáis diciendo de dónde conectáis... ...porque la gente... ...luego ve estos mensajes... ...y el apoyo... Es muy importante, es muy importante, es gratuito y tiene mucha importancia. Así como que difundáis, bueno, tremendo, ¿eh? ya te lo digo yo. Desde el 12 de septiembre, 12 de septiembre, vamos con el muro, The Wall, nos encierra el barrio. Madrid estás. Eh. Esta obra es un desastre y la vamos a parar. Vamos a parar. Eh. Eh, eh, eh, Turcia, solterra, ya. Vamos a parar, Buenas, dime, Pone. Antonia está de viaje y la queremos saludar. Familia y amigos de Antonia. Antonia, te, te queremos. Teresa. Pásatelo bien. José Antonia, José Luis. ¿Tanemburgo? Antonia está ahí, José Luis de viaje. Se le echa de menos aquí. Somos todos una gran familia. Ahí, Susana. Susana, me emociono, sí. No nos dejan circular. La obra es un desastre. ¿Y qué vamos a hacer con la obra? Desde luego que ahora sabréis. ¡No tenemos guetos ni segregación! Feliz de más, Raquel. Feliz de más. Te mil Son 1711 kilómetros, ¿eh? Tremendo, Sergio, que nos acompaña ya de, desde el 13 de octubre. Deu, Conanín. Para ti, Raquel. Ahí tenemos la despedida para Raquel también. Que no... nuestra huerta lica no tiene muro que no Aquí tenemos la estampa diaria la gente y los agentes la gente y los agentes ni muros ni pasarelas gritando la gente Muros ni pasarelas. Murcia no se parte, comparte. Murcia se comparte, se vive, se disfruta. Se vive con libertad. Y aunque los medios nada digan, para eso estamos aquí, para compartir, para difundir. Fijaos aquí, ni muro ni pasarelas, pero sí galletas. Sí, hoy estaba bastante animado, Ballesta, José Antonio. El muro en tu Ballesta, sí, hoy. El muro en tu Ballesta, el alcalde, el muro en tu puerta. Desde luego, Ciberindra, desde luego. Ahí está el muro en tu puerta, están gritándole la gente al alcalde, el ya conocido como alcalde del muro, ha quedado para eso, ahí, ahí. ...Huertana... ...aleguera Huertana... ...saludos Eva... ...ni muros ni pasarelas... ...197 días seguidos... ...hay que recordar que... ...mencionar que... ...en el lado norte ya han puesto... ...parte de las escaleras... Esta monstruosidad sigue avanzando, ya siguen construyendo, por el día siguen construyendo un muro de manera gradual para que la gente pues, se vaya acostumbrando y les sea difícil luchar y cuando van a hacer la obra rápidamente pues, traen a centenares de policías para bueno, pues, hacer una labor de vigilantes, de seguridad privada ¿eh? aquí guardianes de la obra guardianes del muro guardianes de la pasarela es como se le está conociendo a los policías que custodian las obras que ellos obedecen ¿eh? ojo ellos obedecen si sí, se sí, están repartiendo galletas muchas gracias a Total Allen de Barcelona aquí también muchísimos ánimos para la gente de allí siempre consuelo ¿Qué le decimos a la gente de Barcelona que están conectados aquí Bonani. a Has visto aquí la murciana anoche cuántos seguidores tenía cariño tenía yo no nosotros la realidad y y pico con la gente somos los medios la gente somos los medios un tenemos que compartir tenemos que compartir fundir nosotros es bueno si podemos conseguir algo, que lo dudo. Ahí está. ¿Te han dado a ti algo de comer, hijo? Mira, no. estoy, estoy ocupado con las manos, con el micrófono, la cámara. Pero mira, aquí mi hermanico, ¿Eh? anda que siempre pilla para comer, tío. Siempre pilla, desde Asturias. Aquí buscamos embajadores, embajadoras, que difundáis allí donde estéis. Os convirtáis en embajadores y en embajadoras de esta impresionante causa que compartáis en vuestros grupos, en Facebook, en grupos de WhatsApp, en Telegram, en los grupos de vuestra familia, de vuestro trabajo, de vuestros estudios. Que lo compartamos. Es importante que luego veamos aquí una oleada de gente ...de Asturias, una oleada de gente de Castilla-La Mancha... ...que se note desde Madrid... ...que cada vez también hay más gente que se conecta desde Madrid... ...como Carmen en este momento, Nuria, que están allí... ...pues es muy importante, es muy importante... ...que se nos quite un cierto complejo de inferioridad... ...que tenemos respecto a los medios, Mirar, ...los medios cada vez tienen menos gente y la gente que tiene la tiene de forma muy precaria en cambio la gente cada vez tenemos más medios la gente estamos donde está la realidad donde está la noticia yo confío que si me caigo me, me recogéis estoy aquí muy confiado pues como decía como decía ...los medios cada vez tienen menos gente... ...y la gente cada vez tenemos más medios... ...más medios... ...esta noche... ...tiene problemas eva dice para... ver la ...hay retransmisiones que dan problemas... ...hay retransmisiones que... ...que luego no se pueden ver... ...en según qué dispositivos... ...ya sabéis que siempre esto... ...se acaba guardando después en YouTube... ...en, en Facebook... ...también se guardará en Vimeo... ...hay que estar en todas partes eh... Podéis buscar Cecilio Cea y en todas partes, porque lo que no queremos es que nos censure. tener no en cuenta por ejemplo que cuando se suben vídeos a Youtube y detecta que los viaquingos están cantando canciones que tienen copyright pues, bueno, son versiones, básicamente son versiones, ¿no? versiones populares pues esos vídeos no se pueden ver en Youtube, entonces hay que estar en Facebook Cecilio Cea ...en YouTube... ...Vimeo... ...en lo que haga falta, ¿eh? ...y hay que compartir... ...la policía preguntaba... soy pacífica... ...a ver, la policía... ...salvo... ...en los momentos que... ...la gente... ...va a defender la obra... ...básicamente... ...ellos están ahí... ...para impedir que la gente... ...defienda su barrio... ...entonces si tú... ...te quedas con la cabeza gacha ...y no defiendes tu barrio... ...y dejas que te encierre... ...ellos, pues... Están ahí tranquilos. Un día para atemorizar a la población de Murcia, pues eh, estaban armados con sus fusiles de asalto. Pues eso, con la intención de atemorizar. ¿Por qué? Porque durante esos días iba a construirse la pasarela y pues habrán considerado oportuno el responsable político de turno. Habrá considerado oportuno que se difunda por Murcia la imagen de policías armados con sus fusiles pues para atemorizar a la gente, para que la gente de Murcia deje de apoyar. A mí, cuando vengo del otro barrio, me dicen, Cecilio, ten cuidado, ¿eh? Cecilio, ten cuidado. Me dicen, a ver, un momento, Ignacio, estoy contigo. Espera un momento. Este. ¿Eh? ...ya te tengo localizada, Isma. ...saludos de Luria... ¿Eh? ...digo yo, yo creo que es ella... ...antes te he visto, digo yo... ...pero no me lleva la gafa, es esa mariposa... Digo, ...no será ella... ...claro... ¿eh? ...aquí tenemos a una vía Kinga... ...que tiene... ...que es doctora de... ...de... ...la farmacéutica de mi barrio... ¿eh? ...y estamos aquí... ...totalayén... Unidos, estamos unidos. Claro, a mí me dice, me, me decía Nuria, ¿conocerás a Inma? Digo, vamos a ver, seguro. Dice, El otro día conmigo en ella. ¿no? Y tiene que ser, claro. Y si no, ah, está Colombia Kingo, fijo. Yo es que soy muy discreta. ¿Eh? Soy muy discreta, como tengo aquí al fule de acordeonistas, No estoy aquí ¿Qué? en la ¡Full! ¡Full! Estamos, mira, pues estamos posiblemente delante de la, de la primera melo, de, de, melodicista de los vikingos. Posiblemente estamos entre la primera del mundo o la segunda. Hay, hay discrepancias, pero está entre las mejores. Tra, entre las diez primeras de, de, del mundo y primera de Europa, aquí. Señorita, la tía, mil señorita misma. <risa> luego, vaya nivel, ¿eh? que tenéis nivel los, los vikingos, además. además. Uno arquitecto, todo, otro... Todo. Otros humoristas de élite, de élite, ¿eh? Otros. Doctores. Sin darnos importan... importancia. Sin darnos no. importancia. Pero no Aquí damos. tenemos Full que. tipo. otro pierda, pierda, ¿eh? Pero la noticia importante. Igual es canta que... que... que dibuja que. La noticia importante ahora mismo, Breaking News, salta la noticia: Cecilio se viene al bar a tomarse una... un quinto que ya está pagado. Vamos no. a ver, que yo no tomo alcohol. Sin gas. O sin un, un, gas quinto de agua, sin un quinto de agua, un quinto de agua. Está de pagado. Está pagado. Paren la rotativa. <ríe> Paremos la rotativa. Aquí los beaquingos, que ahora se van a, to a tomar algo. <ríe> y bueno, por pues lo que decía, eh, eh, a ver, la violencia, es, ¿cómo la hacen? La violencia eh, se lleva a cabo de manera gradual, ¿no? Es decir, primero te atemoriza... para que no te puedas defender y si decides defenderte, pues. ...ya vienen los golpes, va así... ...pero ojo, no la violencia institucional... ...todo tipo de violencia... ...mucha violencia es eh, con buenas palabras, primero... ...para que nada hagas... ...para inhibirte... ...eso va así, eso va así... ...por qué creéis muchas veces... ...que no se lucha contra el acoso laboral... ...desde la política... ...que no se lucha contra la violencia... ...y el maltrato a los menores, no se lucha... ...ni siquiera contra el maltrato a la, a la gente mayor también... ¿eh? ...a la violencia familiar, intrafamiliar... ...ni a la violencia de género... ...¿por qué no se lucha contra todo eso?... ...porque todo eso tiene una misma raíz... ...una misma raíz que la violencia mediática... ...la violencia institucional... ...y luchar contra un tipo de violencia... ...es luchar contra toda la violencia... ...¿cómo van a crear leyes contra sí mismos?... ...exactamente contra la violencia... ...contra el acoso escolar... ...es imposible, es imposible... ...acosador no legisla contra acosador... ...se están... ...se están condenando y sancionando a gente... ...porque dicen que incitan al odio... ...con tuit, con canciones, con chistes... ...y en cambio a los periodistas cómplices y voceros... ...de los corruptos... ...que están fomentando el odio entre la gente... Están fomentando el odio, como están haciendo creer que toda persona que sea independentista es gentuza, o que todo catalán es independentista y todo independentista es gentuza, o que todo catalán es gentuza. Están haciendo creer eso. Aquí en Murcia está haciendo creer que todas las personas que lucha para que no haya muro son gentuza. Es decir, al final, que creas una marea blanca de... Personal sanitario para luchar a favor de, los, de una sanidad digna, pues también los llaman gentuza. Que se movilizan los profesores, pues son gente, también, gentuza, gandules, que no quieren trabajar y quieren más vacaciones. Es lo que dicen, es lo que dicen. Que se moviliza la justicia, los funcionarios de justicia, pues lo mismo. Entonces, a criminalizar a los funcionarios que están tocándose los huevos y los ovarios. Eso es lo que hacen los corruptos, los corruptos, los corruptos. ¿Por qué? Porque les interesa criminalizar a la gente y no luchar y no luchar contra el acoso, contra la violencia. No les interesa. Y aquí en Murcia, pues ya veis, 197 días. Ahora vamos a llegar a ese momento, vamos a llegar enseguida a ese momento en el que hay más agentes que vecinos. Enseguida, eh, fijaos, eh, en el otro lado hay también al menos cuatro furgones Cuatro furgones de policía. Si necesitáis alguna semilla aquí igual en la lechera tienen alguna. Es estar un poco de humor, ¿eh? porque esto es indignante, es terrible, es denigrante. Luego, cuando pasen los años, la gente se preguntará: ¿y cómo es posible que se le haya perdido el respeto a, a la policía? Pues a ver, pregúntate si quien le ha perdido el respeto son. ...quienes, quienes sufrieron desahucios... ...quienes, años atrás, le echaron de su casa... ...a sus familias, ¿eh? con la presencia policial... ...con la ayuda policial, claro, es que... ...si hoy siembra melocotones, pues no esperes recoger... ...albaricoques, ¿eh? no esperes recoger peras... ...si siembra melocotones, en el mejor de los casos... ...recoges melocotones... En el peor recoges nada, en el peor nada recoges, entonces aquí lo que haría falta es más personal valiente de los cuerpos y fuerzas de seguridad que objetaran, ¿eh? que objetaran por conciencia y que se la jugaran, que se jugaran sanciones, que, que fueran ellos los que también participaran de esta lucha, eso es lo que hace falta. Es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro. Es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro. Saludos, Katie Bienvenida a esta, a esta Murcia. A esta Murcia luchadora, a esta revuelta de la huerta que ya dura 197 días seguidos. Esto no va a haber quien lo pare, ¿eh? amigos de lucha murcianos, bastante tenemos en Cataluña, desde luego. Aquello es, es indignante, es terrible, es terrible, es... Además, a mí me preocupa mucho, ánimo desde Bilbao, a yo. Eh, es terrible estaba comentando que es terrible que la cantidad de situaciones sociales problemas sociales que se estarán tapando estarán tapando mientras en Murcia nos tienen entretenidos aquí luchando por la supervivencia por la dignidad mientras en Barcelona en Cataluña también tienen a la gente luchando por la dignidad y los derechos humanos es decir, mientras nos están haciendo esto Mientras nos están haciendo esto ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán llevando a cabo? Saludos a Cádiz Saludos a Cádiz ¿Qué estarán llevando a cabo? Eso es lo que yo me estoy preguntando Porque esto al fin y al cabo No deja de ser una distracción muy perversa Muy, muy perversa ¿eh? Pues como Como un, un, un mago eh, que te distrae la atención te, pon, te fija la atención en un punto mientras el truco te lo hace en otro entonces bueno Soti si recordáis, si recordáis durante principios de, del 2000 2001, 2002, 2003, 2004 el problema era el problema era el plan Ibarreche la independencia del país vasco ...el problema era Euskadi en aquel momento, ¿lo recuerdas?... ...que si en un ayuntamiento del País Vasco... ...habían quitado la bandera española... ...bueno, y eso ya era horas y horas de tertulias radiofónicas... ...no había en aquel momento tanta tertulia política en la televisión... ...había alguna y por supuesto le dedicaban horas y horas a eso... ...y mientras tanto nos estaban espoliando... Hasta luego, Juan. Nos estaban expoliando el país, estaban recortando, estaban robando, estaban con las preferentes. Entonces, les funcionó. Entonces, les funcionó. Y ahora están probando la misma fórmula. Buenas, Antonio. Están probando la misma fórmula. La de distraernos, porque no dejan de ser distracciones. Ahora, distracciones perversas. Distracciones perversas. ¿Eh? El obligarte a luchar... ...por los derechos humanos, mientras están robando derechos, mientras te lo están robando por otro lado. Vale, pues, voy, vale. Gracias, Antonio. Van a faltar antidisturbios a este ritmo el pueblo catalán de Murcia luchando juntos. A ver, desde luego, mira, uno, uno de los grandes engaños que se ha llevado a cabo y que se, se sigue llevando a cabo es esa. Buenas noches, buenas noches Mariluz, buenas noches, Mariluz. Es ese es fomento de la catalanofobia. Mariluz, ¿qué? Otra noche más, escuchando aquí. Yo te escribo todas las noches. Todas no, no, no las noches. Y a los que se que me da igual, me voy a ¿Qué me? una foto de la. ¿De la qué es? Venga, haremos fotos por el día. Venga, venga, haremos fotos. Bueno, Ignacio, dime. Ah, venga, vamos a ver. Vamos a hablar con Ignacio, uno de los luchadores, protagonistas y que siempre tiene aquí a sus, a sus escuchantes. Espera, Ignacio. Gracias por el apoyo, amigos. mañana con... Espera, espera, Ignacio, vamos a poner un poquito más cómodo que me estoy dejando la mano. ...yo creo que voy a desarrollar... ...una enfermedad que va a llevar mi nombre... porque voy a ser el, el único que, que, que, que, la, que... la tenga... ...esto de estar aquí... ...tener en cuenta que es... ...algo de cámara... ...de, de, de reportero, de todo... <ríe> de ...entrevistador... ...pero bueno, aquí también contamos con la ayuda de la gente... ...muy importante... ...vuestras difusiones... ¿Eh? ...sí, sí, pero que... ...nos pongamos aquí... ...venga, a ver, Ignacio... Al pie de la noticia, la gente que informa a la gente, la realidad para la realidad. Mañana a las 11.30 en la calle Ronda de Garay 7 delante del, del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia hay una concentración eh, con el lema Unidos contra la represión. Fundamentalmente lo que denunciamos, lo que queremos denunciar es el... ...la enorme represión que se está produciendo en Cataluña... ...denunciar la existencia de presos políticos... ...de presos políticos en España... ...denunciar la noticia de procesados y encarcelados ...por pasar tuit, ...por pasar eh, mensajes en las redes sociales... ...los raperos que están encarcelados... ...y denunciar también la represión en las vías... Eh, ...solamente eso, el acto, eh, comunicar... Eh, ...el acto que se va a celebrar mañana... ...repito, a las once y media... ...delante del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Murcia... ...en Ronda de Agaray 7. Ronda de Agaray 7 está junto al río. Junto al río, sí, está el Hotel Siete Coronas... ...y a continuación el Tribunal Superior de Justicia... ...que es donde ha estado siempre el Palacio de Justicia... ...bueno, siempre, desde, desde los años... ...para la gente de Murcia, eh, la puerta del Palacio de Justicia. La puerta del Palacio de Justicia, a la las 11.30... ...quien pueda acercarse por allí... Es más bien un acto simbólico, no se trata de, de hacer una, una manifestación, sino una concentración como un acto simbólico para denunciar la represión y la deriva autoritaria, la deriva autoritaria del Estado que está tomando el Gobierno, utilizando la justicia para intentar solucionar, para tratar de solucionar temas, o sea, cuestiones que son políticas, están buscando solucionarlas a través de los jueces de jueces de la ultraderecha, de jef, de jueces precisamente en el sistema judicial, donde, donde si en España hubo una transición, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de la Audiencia Nacional, son sucesores del antiguo Tribunal de Orden Público. No nos engañemos, no, no dejemos de tener eso en cuenta. Bueno, Ignacio, mañana a las once y media... Yo por la mañana estoy hecho polvo, me gustaría ir a más sitios Me gustaría ir a más sitios de los que voy. El lunes mismo me hubiera gustado ir a, la, a las pensiones, esta mañana también a la Ciudad de Justicia. Aquí la gente, somos los medios y una gente tiene, eh, una persona tiene los medios que tenemos. Pero sí, si, si puede... voy a intentar ir para allá a retransmitir en directo. Si puedes pasar por allí, pues puedes retransmitirlo, porque además por la premura del, del tiempo... Eh, ...no está solicitado el acto, con lo cual podemos encontrarnos... ...lo que ocurre es que como no vamos a... ...nuestra idea no es cortar el tráfico ni mucho menos... ...pues en la en la acera o en una plaza podemos concentrarnos perfectamente... ...puesto que es una, es una concentración, por la premura del tiempo... ...porque esto se convocó ayer por distintas asociaciones... ...distintos colectivos, que... Ante la deriva, como repito, la deriva autoritaria del Estado y por las fiestas en que estamos, la premura del tiempo nos hacía, o que lo convocábamos mañana o ya nos íbamos aquí en Murcia a convocar un acto, las, se nos pasaban dos semanas, entre Semana Santa y fiestas de primavera. Fiestas de primavera, que son la semana que viene. Repite, mañana, once y media. Delante del TSJ, en Ronda de Garay. Delante del para... Palacio de Justicia. para eh, ...con el lema Unidos contra la represión... ...para protestar contra la deriva autoritaria... ...del gobierno que dirige el Estado español. Pues... ...mañana vamos a ver si nos vemos, ¿eh? ...mañana si me das un toque telefónico... ...a las diez y algo, día y media, yo te lo agradezco mucho, eh... A diez y media te llamo. Sí, porque yo, mira... ...esta mañana me surgió un imprevisto personal... ...y al final hablando con una persona que lo estaba haciendo y le digo, mira, digo yo, lo, es que los viernes estoy cansadísimo. <ríe> y me miró así dice, pero es martes. Y hostia, tú, o sea, ya, estoy ya, ya. estoy agotadísimo, ya. además Todos los días son iguales. Todos los días son iguales, Isa. Sí, todos los días son iguales, sí, ¿eh? Iguales, sí. Y luego, además ahora se juntan estos días festivos en Murcia que parece que al día siguiente va a ser sábado. Sí, es cierto. Sí. ¿Sabes? Entonces, estoy realmente agotado y luego me, cuando no voy a algún evento ...luego me sabe bastante mal... ...pero yo digo mira... ...espero que contar con la comprensión de la gente... ...luego si no voy... ...siempre quien quiera tiene aquí el micrófono... ...para decir lo que considere... ...también a los yayoflautas... ...les pido disculpas que... ...llevo varios lunes queriendo ir... ...que además me pilla más o menos cerca de casa... ...porque es en, en, la, en el parque San Esteban... ...pero estoy reventadísimo... ...reventadísimo por las mañanas... ...pero hay que ir también eh, a las pensiones... ...los lunes... Este lunes ha estado flojísimo, flojísimo. Hay que darle difusión flojo, y hay flojo, que... Muy flojo. En otras ciudades esos actos tienen mucha más. En cambio, la manifestación del día 17 a favor de las pensiones dignas, esa fue una de las históricas de Murcia. Eh, bueno, pero porque ahí convocaban todo. Ahí hubo una convocatoria muy amplia se estuvo preparando... ...y hace un momento escuchaba una... A una, ...a una... mujer que integrante de la plataforma de... ...prosoterramiento... ...que las manifestaciones claro para que haya una gran manifestación hay que... ...hay que moverse mucho y hay que... ...convocar y que muchos colectivos trabajen... ...y la manifestación del 17 se hizo... ...se hizo... Eh, con la... ...con la participación... ...de muy diversos... ...de muy diversos colectivos que están... ...y organizaciones... Con los sindicatos mayoritarios, con los partidos de, de la izquierda apoyándolo, y entonces eso. Hubo muchos eso, colectivos. Eso, eso, se, eso se nota. Y, y se notó. Pero a, lo, a la concentración de los lunes hay que darle ahí un. un. Eh, sí, impulso, ¿eh? Hay que darle sí, un impulso. Sí, hay que darle un impulso a la de los lunes, a la de todos los días. Es que lo que sucede es que ahora en Murcia hay. Infinidad. todos los días. Todos los días. Todos los días en la vía, pero es que o sea, todos los días hay una, pero es que a la que haya una ya hay dos, y a la que se junten dos ya hay tres. Hay días que hay tres, ¿eh? Es, esto es tremendo. Sí, hay mucho acto. Quizá demasiado acto y entonces, pues muchas veces, claro, a ti te es difícil cubrir... No, no. Claro, no puede yo te digo ya, yo ya, yo, no puede yo particularmente ya te digo estoy yo por la, por la mañana estoy destruido estoy el móvil tiene más energía que yo bueno, por la mañana Cecilio, mañana a las diez y media te doy dan un toque por, te, por favor te llamo, sí sí para eh? si no voy discúlpamelo o sea soy igual, soy igual de bueno sí. o de no bueno tanto ya, mira, si voy no, como no, si no voy tío, eh? está, estamos, <ríe> estamos estamos de acuerdo en que bien. en que tú trabajas de un modo altruista de un modo voluntarista igual Estamos que los lo que, que, que igual que los que venimos aquí pero tú más porque vienes cargado con esto y además estás dándole una difusión a tremendo, una difusión el... tremenda que, que hace que, que estos que, que, que estas movilizaciones tengan una repercusión mayor sí que es verdad te ha dicho que, te, que se va si sí, me estaba comentando eh, ¿de qué? ah ¿tú me llevas? ¿te vas a quedar un rato más? Sí. Vale, ¿Qué? pues entonces, aquí, que hay muchos voluntarios y voluntarias aquí para llevarme a casa, a, a, casa, a mi hermano es, y a mí. Es verdad, esto es la solidaridad, la solidaridad yo, murciana eh. yo, Ahora, te voy a decir una a cosa, mira, irte, andando, voy yo voy, yo a, tengo... voy a revelar un secreto que me van a... Sí. Tío, me van a... Vamos a grabar aquella, aquella, aquella, aquella, aquel está mejor. Allí hay mucho cachondeo, ¿eh? Ahí, claro. hay mucho va, cachondeo, vas. ¿eh? Oye, pues digo que un secreto que... Sé que no va a parecer importante, pero aquí igual me crujen. Cuidado con Murcia. Ayer me fui caminando a casa, que me dicen, no te vayas caminando. Bueno, me encontré a Andrés, el chico que va, en, ciudad, eh, de nuestro futbolista, eh, nuestro de jugador de fútbol sala, en la procesión. El tío estaba allí, y luego me encontré con Marisol y con más gente de la... De, de las vías. Y luego me, me puse, por supuesto, no yo, la pancarta del no al muro y allí en la procesión ¿Sí? mostrándole ¿Sí? a la gente no al muro, por oh, supuesto. Bien, claro Pero que sí. Gente, yo claro que digo, sí. Oh, me, me... Llegué a casa al final a la una y media de la noche y a las siete y media ya levantado. Estaba destruido por la mañana y quería haber ido a Plaza Justicia, eh, a la ciudad de justicia, destruido. Y me, y me surgieron imprevistos. Veremos a ver esta noche, si voy para allá en coche, igual. Me salto a alguna procesión, pero mi hermano quiere ir a las procesiones. Mi hermano está aquí y luego quiere fiesta. Este, cuidado con mi hermano, ¿eh? Entonces, veremos a ver. No tiene, no tiene. No tiene, no tiene. No tiene. No tiene. No tiene fondo, ni las piernas, ni el estómago. Vamos a ver. La policía ya ha abierto para el tráfico rodado. ¿Eh? Vamos a ver. Ya una vez nos llevaron al la... hospital Lina Sofía. Porque una vecina se, se dañó. Vamos a ver que me, me, me dijo Antonio que me iba a llevar los dos Antonio. Pero hay un Antonio por ahí que ya se ha ido en busca del coche a lo mejor. Sí, que se ha ido para allá. Se ha ido, ¿no? Sí, bueno, aquí.. Mira, también está Juanjo. Madre mía, mucha gente, ¿eh? ¿Qué? O... Venga, pues yo qué sé, vamos a ver. Aquí hay gente... Venga, venga. Hasta mañana, cuídate de todo lo que puedas. Venga, oye, una cosa, Isa. Vamos a ver, espérate, que, que enfoca bien a Isa. Ahora vamos a ver el cachondeo que hay montado allí, allí un grupo de huertanas que... Ojo, eh. Allí. Huertanas y del barrio. Huertanas del barrio. De, del barrio. de Santiago de Mayo, si las conozco casi Isa, ¿qué le dices a la gente que nos está viendo, sobre todo de fuera de Murcia? sobre todo que, que estamos tenemos un, pro, un problema se me ha ido no puedo sí, no puedo estoy nerviosa ...estás nerviosa, nerviosa? Isa ah, me muevo nerviosa y se me pero qué le dices nos están apoyando muchísimo eh apoyando hoy desde Asturias de Madrid Barcelona nos están apoyando pero necesitamos más apoyo de Murcia la Castellón. gente la gente no, no no se piensa no responde aquí piensan que que están soterrando que está todo hecho ya y, y no se dan cuenta de todo lo que nos están poniendo y, y nos van a cortar el paso. Y estamos, estamos mal, estamos mal, decepcionantes por todo y sobre todo por la gente que no ayuda. Pero bueno, la procesión la llevamos por dentro. Muy bien, Isa. A ver si la gente de Murcia nos, nos apoya más. No, conmigo no, con Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si nos apoyan más. Pero bueno, vete, vete allí. Vamos para allá, vamos para allá. Sí. O sea, Buena, Fernando. Bueno, Fernando. He leído un comentario, si lo vuelves a hacer, y yo no he, he, he leído más. No sé a lo que se refería. Venga, Ignacio, Isa, fin de más, hasta mañana. Volve. Vamos a ver el cachondeo que tienen ahí montado. ¿Eh? Vamos a meter... Claro, está ahí, imaginaos. Está Fina, está Rafaela, Carmen, Mari, Nieve. Vamos, vamos a ver aquí. Fíjate, eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Francisca. ¡Qué jaleo tenía aquí montado, eh! ¡Vaya cachondeo! Aquí la morena, Carmen. ¿eh? ¡Qué jaleo me tenía aquí montado, Fina! ¿Qué, ¿Qué cachondeo tenéis eh, aquí montado? la Carmen, la ¿no, ¿Eh? Pues mira. <risa> <risa> ¿Y tu hija? ¿Y tu nieta? O sea, se han ido, se han ido. No, la cría no ha venido, ha venido la madre, pero se ha ido ya, lo mi hermana. Re -re ¿Y, la, ¿Y lo que, que cabría ¿Sí, Si no, tu hermana está por aquí y pico... ...¿Cómo que ce -ce Cecil lo tiene?... ...yo no tengo nada... ...la gente, la gente los tenemos... Que ...la gente... Que tú lo dices. Claro, aquí yo muestro a la gente... ...la gente que ve la gente... ...de qué día 197... ...197 días... ...pues aquí tenéis, fijaos... ...luego nos llama el Comando Murcia... ...¿eh?... ...veis que esta gente sea... ...mira, ese es el arma que lleva... Ahí tenemos a Fina armada con pipas. Así que luego nos multan, ¿eh? Come pipas de manera desafiante. María. ¿El qué? ¿Qué le pregunto? No, no, espera, espera, espera. Vente, Marco. Vamos. A ver. Esto es todos los días, que es todos los días hay gente nueva. Vamos a ver. No, no, pero la gente somos los medios, agárrame aquí esto, venga, venga, espérate, espera un momento, espera, espera. Vamos a ver, ¿te acuerdas el nombre? Pero el tuyo, el tuyo, el tuyo. El, tuyo. ¿Tu nombre? ¿El mío, ¿qué el nombre es mío, sí. Sí. Rosy. Rosy. Venga, Rosy. Mira, esto puedes mover así. Venga, ¿Eh? venga. Venga, vamos a ver. Venga, pregúntale. El ayudante técnico, ayudante técnico o sea, sanitario. Espérate, espérate, que estoy... Espérate, que te vas a sentar también. ¿Tú sabes...? ¿Qué? ¿Cómo has dicho tu nombre? Carmen. Bueno, Carmen. ¿Qué me dices aquí, Rosy? Que... Yo no sé nada, yo qué quieres que te cuente. ¿Cómo que no? Yo lo que estoy viendo día a día... ¿Y qué estás viendo? Pues estoy viendo que esto, por, por momentos, están ahí poniendo una monstruosidad, porque eso es una monstruosidad lo que están poniendo... ¿Eh? Y, y, y que yo creo que eso vamos es que ni es, ni es, yo creo que no está hecho ni ni, ni para utilizarlo da miedo verlo ¿eh? da miedo bueno miedo no más que miedo ¿eh? porque nada más que mirar bueno yo esta parte por lo menos la mira y yo no sé si será porque tiene más recorrido la han hecho así de otra forma pero la otra que estoy viendo como la están haciendo ¿eh? ...vamos, eso es que es que vamos, hasta para de mirar para arriba... De, ...de ver la pendiente que tiene... ...¿y el ascensor dónde va a ir Mira si de abajo hay una acequia?... Ahí estoy, ...eso es lo que estamos pensando... ...porque dicen que van dos ascensores, uno en cada lado... ¿eh? y yo no estoy viendo hueco ni siquiera para ascensores... ...no sé ni siquiera, vamos... ¿dónde, ...dónde piensan instalarlos... ...esto, Carmen tiene pinta de ser una tomadura de pelo... ...que luego, además... insulte a los vecinos, diciéndole ...o oh, eso os pasa por haberles creído... ¿Tiene pinta esto de ser una tomadura de pelo? Tomadura de pelo no, no creo que sea Porque eso cuando lo van a hacer es porque, porque van a, a utilizarlo, se supone Se supone, digo yo Pero eso... En Valladolid pusieron pasarela pero, y la quitaron Y la quitaron ¡Ojo! Ya ¿Hay precedentes? Ya, pero... Yo qué sé, yo qué sé Si es que... Aquí hay gente que dice que no la no va a usar No, no, yo, yo, yo digo que no la voy a usar Yo lo digo yo no estoy dispuesta, yo tengo problemas de vértigo y yo no estoy dispuesta a subir en una cosa una monstruosidad esa. Yo también te puedo decir que la gente de, de un lado de la Arboleja, porque el barrio de, de San Andrés, sí. parte del barrio es la Arboleja. Lo que sí, pasa es que, hay que, hay que acero, la gente no pasa. Habiendo puente, habiendo acera, la gente ha dejado de ir a la plaza de Abastos. Al principio iban de alguna manera, pero solamente por la incomodidad que supone eso, antes tener en cuenta que era cruzar una, una tierra y ya está... Sí, pero esa es ...pues otra. estando fácil, ojo eh... ...estando fácil, sí. la gente no va... Sí, pero esa es otra. ...estando fácil... Estando, eh, el ...imagínate es, estando lo, difícil... ...lo hicieron con acera... ...aquí no hicieron uno y sin acera... ...que es el de la Ronda Sur... ¿eh? ...que está la acera... ...al principio y la acera al final... ¿eh? Y, ...y no se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a hacer una cera... ...por lo menos que la gente pueda utilizarla, yo que sé... ...porque en todas las puentes cuando se hacen... ...se supone que, que, que tengan que hacer por lo menos una cera... ...de servicio, pues aquí ni eso... ...porque señores de aquí dicen que... ...que no, que no están dispuestos a hacer la cera esa... ...y aquí hay una pasarela monstru, monstruosidad metálica... ...claro, ahí está hay vídeos que muestran cómo está construida de forma... Fuerte! ...así me gusta a mí que pase... ...así, así, así, así... ...está, está pasando... Dale, dale. ...está pasando seguramente un albia o un, un talgo... Así me gusta a, una velocidad, así. ...a una velocidad... ...terrible... ...demasiada... ...tú sabes por qué tiene que pasar así... ¿Eh? ...porque la velocidad esa es la que mimbrea... ...y se den cuenta... ¿eh? ...que eso de, de aquí debajo está hueco... ...y si pasan varios de esos así... ...al final... ¿eh? ...se abrirán grietas... Tú quieres que pase así para que la gente sea consciente, consciente de, de la, de la realidad, peligro, del peligro que tiene. Vamos, no es que digas no, no, que no, no, no, eres aquí una no, no, una amante de la velocidad no, no, no, no, no, extrema y que te juegan la vida. Yo no lo. Soy. Tú quieres que la, la gente persona persona sea consciente, de ese, que, se, que la gente piense y eh, se conciencie de que aquí debajo está hueco, eh, Lo digan, lo han dicho por activa y por pasiva, eh, Y parece ser que nadie quiere creérselo. Y como nadie quiere que eso, pues que pasen los, los, los, los trenes así para que luego, eh, cuando pase cualquier cosa, que yo no le deseo que pase nada, y menos cuando esté pasando gente, eh, pero que eso por lo menos se den cuenta de que eso no puede estar así, es que no puede estar. Lo que está claro, Carmen, que el mejor problema, el mejor problema es, es evitar... La mejor solución a un problema es evitarlo y aquí, Hombre, todo, y aquí no como, están evitándolo todo, pese a las todo, denuncias de la gente. Como todo, como todo. Las cosas hay que preverlas antes de, de que pasen. Pero que esto es, es obvio. Pero, pero es que no quieren verlo. Es que estar ahí y no quieren verlo. No quieren verlo. No sé por qué. Es que no lo entiendo. No me entra en la cabeza el por qué no quieren verlo. ¿Será que entre el honor y el dinero, lo segundo sí, es lo primero? Es lo primero. Sí. Sí, señor. ...y esas son las cosas así. así... ...así funciona todo... ...así funciona todo... ...y eso no puede ser... ...tienen que estar por encima de todo... ...tienen que estar las personas... ...eso es lo primero... ...el primero las personas... ...y el bienestar de las personas... ¿Eh? ...y lo segundo ya pues... ...oye... ...que yo no digo... ...que no este... ...pero vamos que si había un proyecto... ...en el 2006... ...donde iba a haber... ¿eh? ...un soterramiento de y ...e iba a haber, a ver, ...se hubiera quedado eso... ...que vamos... ...sería la envidia de España que sería la envidia de España, ¿eh? y que ahora quieren hacer esto, de esta manera, abrirse corriendo y, de, y así, pues no me, no, no me entra en la cabeza, no, no me entra. María o, o Carmen, aquí me está, ¿y usted, por qué me dice Carmen? Me, me, me toma el pelo. Aquí, así que luego en WhatsApp tiene un nombre, aquí me, me tienen do, dos nombres, en Facebook me tienen otro... Así no hay manera. Así no hay manera de, de, de, de ese. Así ni manera. Esto no es lo serio, ¿eh? Entonces, ¿En serio? María, para una cosa y Carmen para, para la reivindicación. Otra, eso. Y Carmen ¿eh? para otra. Para estar aquí eh, eh, en el consejo este. Claro. ¿eh? Aquí estamos. Todas las noches. Seguiremos aquí estando, aunque eso lo cierren. Eh, aunque eso lo cierren. Eh, y, y, y esté la pasarela esa funcionando porque la gente tendrá que utilizarla de una manera o de otra. Tendrán que utilizarla. Pero nosotros estaremos aquí reivindicando de que eso ¿eh? no puede estar ahí. Eso no puede estar ahí. Por supuesto que no. Rosy, ¿qué están diciendo la gente en los comentarios? A ver, ¿estás atenta a los comentarios de la gente? Vale, pero está más atenta a lo que pasa alrededor. Aquí, bueno, poco a poco, poco a poco, la gente... Sí, estamos teniendo muy buenas cámaras, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, estamos sí. Estamos teniendo muy buenas camarógrafas y camarógrafos aquí ¿eh? que están ayudando a poder retransmitir esto en unas condiciones más óptimas, ¿eh? Claro, claro, claro, claro. Es un despropósito, están comentando por ahí. Bueno, esto ya veis, ¿eh? Está la gente que ahora aquí se reúne... María o Carmen? ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo lo dejamos? ¿En María o en Carmen? Ay, bueno. Bueno, ¿eh? por, los dos, por los dos nombres atiendo. ¿Sí? A los dos nombres atiendo. A mí me dicen María y yo. Pues bueno, Aquí juntáis Rafaela, María, Francisca, Rosy, sí. Fina. Eh? Fina también, qué reivindicativa, ¿eh? Ah, ¿no? Ojo con Fina, ¿eh? Pero Carmen, anda que, anda, decir, que Carmen también. nieve La morena. La morena, la morena. Al la morena. Eh, Carmen, ven aquí, resistente. ven aquí, Carmen. Sí. sí, ahora me están entrevistando a mí. Venga, vente a la tertulia, Carmen. No viene, ¿eh? Pero como se nos anime, cuidado con Carmen, ¿eh? Ahora, gracias, gracias desde Ahora, de, gracias sí. a toda la gente. Uno de los furgones sí. de policía de ya voluntad, que, que quedaba. Que quiere. Hace, más, hace falta más apoyo de Murcia. Sí, sí, Mucho sí. Mucho más. Sí, sí. ¿eh? muchísimo más. Ahí. No, no, porque es que eh, yo creo que la gente no no, no, no se conciencia con se, esto. Esto se, se está sabiendo más, sí, fuera, fuera de Murcia, sí. que en la propia ciudad. Sí, que eh. que en la propia ciudad. Los murcianos en sí no... Y también te digo una cosa, es que en Murcia también hay mucho temor, hay mucho miedo. Hay... gente claro. que lo está agradeciendo de Murcia, gente que está agradeciendo a la gente, que claro, lo está viendo claro, desde Cataluña, claro. desde Asturias, sí, desde, desde allá, Mallorca claro. ha habido gente, desde, desde Madrid. Sí, es que esto ya se ve en todos en sitios, todos eh. sitios claro, es impresionante, esta lucha, eh, sí, sí, ¿eh? esto lo puede ver toda la persona, sí, sí. Sí. hay gente que se, conecta, se nos conecta de Santiago de Chile, de, de Ciudad de México, desde... Desde Costa Rica, Sergio... A ver, un momento, oh. sujétame esto, María. Venga. Vamos a echarle un cable aquí. Ah, ¿eh? Vamos a echarle un cable a, a ver. A ver. A ver. Venga, pues ahora mismo tenemos aquí... Este es el número de personas ah. que están conectadas. Ay, pues hay poca gente, bueno, Es que ya no me he acostumbrado a que hay muchísimas. 3.700 personas hoy, ¿eh? ¡Uh! ¿Eh? 3.700 personas uh. Jordi, comina tú de, de eso Venga, una entrevista ver, Comentarios, ¿qué están diciendo, Rosa? A ver, el, miedo, el miedo no se excusa Si yo no tengo miedo, el gobierno no tiene excusa Ahí, comentarios que están en directo en Periscope En este día 197 seguido de protestas en Murcia ¿Qué me está esperando? Es... <risa> ¿Eh? Hasta mañana, Mari Bueno, aquí Está leyendo Rosy A las vecinas Está leyendo los comentarios que estáis, que estáis dejando, es muy importante Todos los comentarios, los corazones Cuando toca la pantalla Salen corazones Todo gesto Todo gesto es Es importante ¿Qué me está diciendo, Rosy? Eso lo dice ella, seguramente. No estará por ahí escrito. <risa> Sacarme los colores. Aquí me quieren sacar los colores. Me quieren poner con un tomate. Aquí la huertana. Fina. Fina, ¿dónde va? Eh? Visca Murcia. Visca Murcia. Mira. fina, cuidado, eh, la, fuer la fuerza que tiene, fina, eh. Impresionante, eh. Nuestra morena. Nuestra morena. Venga. Carmen, no, María. Mañana más. Oye, mañana más. A ver. Pues hay mu mucha gente. Hay mucha gente. Oye, que si no te llevamos nosotras. ¿Has visto? Fíjate si hay gente para llevarme. Mucha gente. Bueno. A ver. Ay, espérate. A ver. Antes tú estabas aquí y esos corazoncitos y esos mensajes eran para ti. Ah, ¿Eh? vale. Muchas Luego te, te, te podrás ver, Carmen. ¿Qué? no me a mí me ponen rojo aquí, me sacáis los colores. Me ponéis como un tomate a punto de, de cogerlo. ¿Eh? Un... Venga, venga. Es una persona muy cercana y muy buena persona. Y tu hermanito? ¿Y mi hermanico. Mi ¿Cómo se llama tu hermanito? Jesús. Jesús, ¿qué nombre más bonito? Hermano Jesús. Jesús, un nombre muy bonito. ¿De verdad quieres quien te lleve? Sí, sí, sí, sí. Si no te llevamos. Hay quien me lleve, hay quien me espera para si quiero tomar algo. En el, eh, también, aquí el pomuki, el quitapellejo, en, en muchos sitios. Aquí hay de todo, es tremendo. ¿eh? Luismi, está también Luis, ahí. Luis, hay gente para todo aquí. Luis, ¿cómo Venga, Rosy, fins de más. Vale. Buenas, Luismi. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a despedirnos. ¿El qué? ¿Sí tiene ánimo a... para enseñar esto, Antonio? Venga, vamos a enseñarlo. A ver, extrañado de que Cecilio transmite más temprano de que de costumbre. ¿Sí? ¿Más, más temprano? ¡Ah, claro! Te, te voy a decir el truco, ¿cuál es? Ah, que sí, una hora... El truco está en que yo vengo igual de tarde, pero en España se ha adelantado una hora. Ese es el truco, Sergio. No es por mí. Es porque aquí han adelantado una hora donde ayer eran, el, donde el, el viernes pasado eran las 9, el domingo eran las 8. Ese, ese es el asunto. Aquí nos cambia la hora cuando le da la puñetera gana. Yo sé que intentaré retransmitir antes, ¿eh? que ahora es de día. Ah, que eso lo pusiste también. Ah, vale, vale. Pero sí, yo yo estoy muy agotado, Sergio, estoy muy agotado. Quisiera venir antes, pero me es, me es imposible. Quisiera retransmitir por las mañanas... Eh, hacer alguna misión por el día tanto los pensionistas esta mañana también en la Ciudad de la Justicia alguna misión aquí en directo por las, en las vías para que podáis ver esa monstruosidad de pasarela en directo a plena luz del día y yo os aseguro esto es esto es demasiado mira hoy voy también con una muñequera es yo mira eh, hay días que, que, que no vendría pero es que hay muchísima gente que viene, muchísima gente, gente mayor, gente que viene con su familia completa, gente que luego estáis difundiendo, gente que estáis esperando ver lo que sucede aquí cada día. Y son muchísimos esfuerzos que hacéis, muchísimas personas, y que al final, pues, más tarde, más temprano, pero vengo. Más tarde, más temprano, pero vengo. Y por eso la gratitud que tiene el pueblo de Murcia con todos vosotros, con todas vosotras que estáis compartiendo, estáis difundiendo, es impresionante, es impresionante. Hubo momentos de censura en los Periscope y la gente, os habéis volcado a difundir esto. Cuando comenzó a tener más presencia en Periscope que de tener mil reproducciones, a tener diez mil, veinte mil. ...hubo esa censura... ...y ahora con cierta facilidad... ...se alcanzan los 20.000 o 30.000 reproducciones... ...que eso al final no deja de ser números... ...pero sigue sí ...a la gente le anima porque... ...no se sienten solas ¿no? ...y es muy importante... ...es muy importante no sentirse solo... ...vamos a mirar la pasarela por el otro lado... ...Antonio... ...y... ...todo gesto que hagáis en serio ¿eh? ...es muy importante... ...anima a que yo venga para acá anima a que si yo no vengo, pues otra persona retransmita y que yo difunda, en serio, ¿eh? No subestimemos el gesto de compartir, el gesto de difundir, el gesto de entrar en el canal de YouTube y suscribirse, el gesto de entrar a la página de Facebook y seguir, lo podéis, eh, podéis seguir, dejar de seguir cuando queráis. Si un día digo una barbaridad, pues me podéis corregir y si digo algo que... Que, no sé, que merezca la pena dejar de seguirme, o, o simplemente porque comienza a hablar de otros temas. Yo, mucha gente me seguía porque mi dedicación profesional es la tecnología, y hablaba mucho de tecnología en Twitter, y ahora de repente hablo de, de, de, de muros ¿no? que están eh, habiendo en Murcia. Y mucha gente ahora ha dicho: pues, oye, pues, ya cuando vuelva a hablar de tecnología, la volveré a seguir. ¿no? Entonces, aquí eso no es problema. El asunto está que la gente que está aquí, eh, fijaos este paso nivel, este paso nivel que en 12 pasos se cruza, en 12 pasos y están poniendo el muro, que lo que está haciendo es que la gente tenga que dar un rodeo de varios kilómetros y luego cruzar por una pasarela construida encima de una acequia, una pasarela construida además de manera muy chapucera y que es bastante peligrosa, es bastante peligrosa. Entonces esto es muy importante difundirlo. ...podéis difundir, que cada noche a partir en torno a las 9 de la noche hora española... ...más o menos comienzo a, a retransmitir... ...si no yo, otro vecino, pero yo le doy difusión... ...los vídeos quedan para verlos todo el día... ...en el canal de YouTube, para verlos, Facebook... ...insisto, ¿eh? es dar visibilidad a la lucha de, toda, de todo un pueblo... ...porque lo que no se ve no existe... ...lo que se ve poco apenas existe lo que se ve repetidamente comienza a existir. Lo que se ve repetidamente comienza a existir. Y es muy importante. ¿eh? Fijaos que hasta los, las marcas más conocidas... Eh, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Un momento. Por, que hasta las marcas más conocidas se anuncian una y otra vez, una y otra vez en televisión. ¿eh? Una y otra vez. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque aquí ahora voy a tener que hacer... Esto, mira, esto es... Mira, esto es como eh, el programa este de la voz, ¿no? Yo me, me doy la vuelta, ¿eh? a ver, aquí en el hijo, para que me lleve a la casa. ¿Eh? Sí, <ríe> Fíjate cómo, cómo está el asunto, ¿eh? ¿Cómo está el asunto? Eh, Antonio también me está esperando. Si eso, Juanjo, tú te, te, te libras hey, ¿cómo hoy. Estos eh, son gente murciana, maja. ¿Eh? que me está esperando para, para, para llevarme a casa... ...y ven que no paro de hablar... ¿Eh? no paro, ¿eh?... ...pero es que hay que contar la realidad... ...hay que contarla, cada vez y con estas más personas... ...eh, Loli se ríe, claro, Loli se ríe porque es de aquí, ¿eh? ...está aquí, Loli está en las vías, en los Periscope... ...creo que sigue manteniendo el número uno de superfan aquí desde Periscope... ¿eh? buenas personas, dice Loli... y Max se nos vuelve a unir... ...bueno, pues, Antonio, ¿me voy contigo, sí?... ...vale, ¿Eh? venga... ...ellos van para el ranero, ¿no?... vais para el ranero... Sí. ...Juanjo y José... Sí. ...a veces me equivoco el nombre, ¿eh? ...el otro día me, me equivoqué con él, sí, Yo a veces... Bueno. Eh. No pasa nada, no ...pero procuro... ...bueno, pero hay que saberlo... Hay que, ...hay que saberlo... ...pues nos vamos a ir, eh... ...y mañana... ...mañana me comentaba Ignacio que hay... ...bueno, esto para que lo sepamos... Porque ...está en todas partes... ...a las once y media una concentración... ...para mostrar la indignación... ...en contra de la represión del Estado... ¿eh? La de la ...en la Palacio de la Justicia... ...11 y media de la mañana... ...ha sido algo convocado rápidamente... ...pero bueno... ...puesto que... ...igual difícilmente lo veamos... ...por lo menos que lo escuchemos... ¿eh? ...que sepamos que existe... ...mañana a las 11 y media... En, ...en lo que es el Palacio de la Justicia... ...que cada día es más Palacio y menos Justicia... ...pero ahí está, ¿sabes?... ...pero bueno... ...la Justicia está aquí en este lado de las vías... Bueno, Juanjo, José, pues gracias. Me voy con Antonio y mira que tengo más propuestas. Habrá gente esperándome por otro lado. Me, los viaquincos ya me han dicho muchas veces que me invitan a tomar algo. Eh, no sé si están en, Quita, en, en el Quitapellejo, en Pumuki. Eh, y, y me voy para casa. Y este, aquí mi hermano, quiere que vayamos a alguna procesión. Que como escuche tambores de camino a casa, te digo, anoche llegué a la, a la 1 y 20. Nos quedamos en la procesión de, de el, el barrio de al lado. Sí, sí. Venga. Venga. Hasta mañana. Y gracias, Juanjo. Antonio, ¿qué tal? Todavía, todavía, ya nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir. Ya la gente se está despidiendo, nosotros también, aquí mostrando esta monstruosidad de pasarela. Vamos a quedarnos con la máquina esa. ¿eh? Hoy parece que no hay policía aquí para proteger obras. ¿eh? Pagarles para que para que sean vigilantes privados, al final. ¿eh? Hoy no hay alerta 4 antiterrorista, ¿eh? No, con policía no la... con sus fusiles. Bueno, pues mañana más. Y vete a saber si mejor o peor. Pues esto, esto es el desastre de la pasarela de la muerte. Aquí lo tenéis. ¿Eh? No, no somos futurólogos. No somos no, no. No somos aquí gente que crea que está adivinando cosas. Nada de eso. Saludos, fina. Qué bien, fina, vete por aquí también. Eh, fina de, de, de, de, de el clan de los virales. Eh. Un día igual eh, salís en los periódicos diciendo el clan de los Vidal", claro, Juntáis tanto aquí, coméis pipa desafiadamente, cantáis Ay. desafiadamente. Claro, eso luego un día... Un día, pero vamos a ver, eh. sois muchos, luego dirá, ¿quién es el patriarca? Ay. La matriarca. Y madre mía, y ahí cada uno es la matriarca y la, y la patriarca, eh, tenéis vuestro coraje y vuestra fuerza. Ahí es difícil, tenéis un, un liderazgo horizontal en vuestra familia. Pues nos vamos a despedir aquí, ¿eh? esto es Murcia, 197 días de protesta. Ya la protesta se ha acabado, la gente se ha ido, la policía también, la monstruosidad de la pasarela, estamos en el lado norte, fijaos, fijaos qué pasarela más terrible, ¿eh? reconocimiento y soporte a vuestra lucha desde Cataluña, molte gracias. Mañana aquí habrá una muestra de apoyo a Cataluña a las once y media en el Palacio de la Justicia, frente al Palacio de la Justicia. Fijaos qué monstruosidad de pasarela. Esto es lo peor de lo peor. ¿Eh? Esto es... Luego vienen muertes y dicen, son accidentes. No, accidentes. Pues eso, unos criminales que no dejáis huella en el escenario del crimen, es eso? pero eso es criminales. Aquí vamos a hablar, claro. Sí, sí, Antonio ya... Y mi hermano, ¡ah! desesperados. de aquí no nos vamos a callar, ¿eh? Total, si nos van a callar de un modo u otro... ya digo, si me detienen y la gente va a la, a la comisaría a apoyarme allí fuera, que sea para decirme, Cecilio, son las nueve y media. Luego, Cecilio, son las diez menos cuarto. ¿eh? Así un poco de hora pues, para que no me desoriente Y si me matan, pues nada, un cartelito... Me echáis dentro del, del ayuntamiento Y el castellito que ponga, tomad, cargad con el muerto Y mientras estemos vivos, estamos luchando Es así Es así Pues muy bueno, ni Fins más. Una abrazada a Tutón Un abrazo desde Murcia Nos vemos mañana Ni muros, ni pasarelas Y seguiremos el tiempo que haga falta Fin de